Ellos son los reyes de la casa. Yo soy Like a Member porque los 365 días del año tengo descuentos y beneficios exclusivos. Y tú ya eres Like a Member.